Vamos a ver ahora cómo colocar una imagen en mi página. Continuamos trabajando con el editor de bloques que trae instalado por defecto Wordpress. Entonces me ubico en donde quiero que se inserte la imagen y voy a venir al editor de bloques y voy a buscar imagen. Desde aquí arrastro bien, y entonces aquí me da la posibilidad de subir una imagen a la biblioteca o de directamente usar una imagen de la biblioteca de medios o vincular una imagen que esté cargada en algún repositorio en la web. Voy a elegir la opción Biblioteca de medios y entonces accedo a mi biblioteca, puedo seleccionar la imagen y hacer clic en seleccionar. Bien aquí quedó insertada la imagen, yo puedo editar el tamaño achicando, nunca agrandando la, la imagen que coloqué, puedo elegir la alineación que quiero que tenga, por ejemplo que esté centrada, bien. podría también colocarle un hipervínculo a la imagen, lo mismo que hice con el texto en el video anterior, puedo añadir una leyenda, bien y aquí quedó mi imagen además de imágenes este editor me permite colocar galerías de imágenes y aquí entonces puedo arrastrar colocar y decirle también que voy a buscar mis imágenes en la biblioteca de medios en este caso por ejemplo yo podría elegir estas tres imágenes y decirle crear una nueva galería, insertar galería y aquí quedó una galería de imágenes, muy bien continuamos en el próximo video con la inserción de videos